Pensarás Ya no me importa no Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas saber Si te sientes bien, si necesitas Sarah.